Hola, saludos a toda la comunidad sorda y a las personas oyentes del país. Quisiera explicarles con más detenimiento cuál es el proceso para participar con sus videos en el reto y por qué lo proponemos desde FENASCOL. Además, al finalizar este video encontrarán sugerencias a tener en cuenta para participar. Hemos recibido consultas porque algunas personas aún se preguntan. ¿Cuál es el objetivo y en qué consiste el reto La accesibilidad la construyo yo? Es importante recordar que este año se cumplen 25 años del reconocimiento de la lengua de señas. Y por esa razón, invitamos a todas las personas sordas a que identifiquen y visibilicen cuáles son las entidades que tienen barreras para el acceso. O cuáles son entidades accesibles. Y una vez identificadas, que cada persona las pueda publicar en sus redes sociales, haciendo viral este reto. Con estas publicaciones, FENASCOL podrá hacer un listado para identificar qué espacios no son accesibles y así, posteriormente, la comunidad sorda, las asociaciones y FENASCOL podemos hacer incidencia para que éstas realicen ajustes para garantizar la accesibilidad.